Eh, esta actividad que se realizó hoy es la actividad central dentro de un programa que se llama el programa Podés, el programa de accesibilidad académica, financiado por la SPU, eh, que nosotros tuvimos la oportunidad de colaborar en el diseño y en la ejecución, y consta básicamente de una serie de talleres destinados a docentes y de todos los estamentos docentes para trabajar sobre un tema que es la accesibilidad académica justamente,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 de alojar a aquel, a aquel que quiera, a cualquiera. Tiene por objetivo el generar un espacio de intercambio, de discusión, de recuperar saberes, de recuperar experiencias, de ponerlas en valor, también ponerlas en, bajo una óptica crítica, que esa es la obligación que tenemos como, como docentes universitarios, y poder, entre todos, ir dándonos una manera de accesibilizar esta universidad. Sobre todo en lo que tiene que ver con la producción y transmisión de, de conocimiento, que es una de las patas, no es la única, pero una de las patas de la universidad, y que viene siendo bastante dificultoso poder pensarlo de una manera accesible, no excluyente. Fuimos convocados para resignificar la práctica, la práctica docente, hablar justamente sobre la categoría de accesibilidad, discapacidad,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 con la gente de la universidad, con los docentes, con el personal, algunas categorías teóricas, ¿no? que nosotros estamos convencidos por la experiencia en la Universidad Nacional de Córdoba que es fundamental la resignificación de, de, los, de los conceptos ¿no? en este caso el concepto de, de discapacidad y de accesibilidad que fundamenta las creencias que traemos los docentes y los no docentes en función de lo que se debería hacer, ¿no? cuáles son las, las verdades respecto a en este caso la inclusión educativa de esta población en las, en las universidades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 Este conjunto de pautas y de reglas que van a organizar y van a determinar las formas de organizar el conocimiento, transmitirlo, disponerlo, eh, en fin, todo lo que tiene que ver con cómo gestionamos el conocimiento en, los, en las universidades. ¿no?